A hacer una prueba a ver si soporta los errores vamos a ver una persona descuidada no pone un 1 no pone 0 simplemente le da el enter ocurre un error el error es porque no se puede convertir nada a un entero al darle enter y no tener nada en la cadena que se ingresó por teclado el método el pedazo de programa que convierte una cadena de texto entero falla y obviamente nos complica todo el programa. ¿Cómo podemos solucionar esta situación? Bien, esto es justamente tratamiento de excepciones. Lo que vamos a hacer es, antes de monedas de 25, vamos a eh, poner un poco de código de control. Vamos a hacer mientras sea verdadero. Esto tiene que estar dentro del mientras. Vamos a decir que intente. Intente obtener. nos va a sacar del while si no puede entonces vamos a atrapar la excepción y vamos a decir ingrese algo válido y acá lo que vamos a decirles es que continúe dentro del while a ver, entendemos. Mientras sea verdad, while true, lo que vamos a hacer ahí es un intente, try, que va a intentar convertir lo que se ingresa por el teclado a un número entero y lo va a guardar dentro de la variable monedas de 25. Si eso funciona bien, la instrucción break nos saca del while. Caso contrario, se produce una excepción. Que es lo que la función int no puede hacer. Que va a ser atrapada por el código que está después de la sentencia exact. Que lo que va a hacer es mostrar un cartel que dice ingrese algo válido. Y va a continuar el continue. Lo que hace es volver al punto donde está el while. Probamos. Ejecutamos esto. Igual que hace rato, lo que vamos a hacer acá es poner... Un Enter. Bien. Y le vamos a poner, no sé nada. Bien. Y cuando ponemos uno pasa. No voy a poner otro error, porque fíjense en que el código hemos corregido solamente lo de monedas de 25 centavos. De manera que ahora deberíamos hacer lo mismo para todas las otras monedas. ¿Está bien que hagamos lo mismo una, dos, tres, cuatro, tantas veces? Por supuesto que no está bien. Lo que deberíamos tener es un, una función que nos permita ingresar un entero y controlar que las cosas funcionen bien. Entonces, ¿cómo corregimos a este programa? Vamos a definir una función, se va a llamar getInt, va a recibir un mensaje. Bien, y el código que va a recibir va a ser el siguiente. Como esto es una función, voy a utilizar una variable interna dentro de la función num, y este código que habíamos hecho para monedas 25 nos sirve, Solo que no debería estar ahí, sino que debería estar dentro de la función. Para que esté dentro de la función, tenemos que hacer esto. Mientras sea verdad, ya no es NUM, perdón, ya no es monedas25, sino NUM. Bien. Y ya no es BREAK, sino regrese. ¿Qué regrese? El valor NUM, porque lo ha ingresado correctamente. Caso contrario... Muestra el mensaje, si no continúa. Esa es la función. Y ahí termina. Ahí termina. En Python las cosas son un poco diferentes de lo que nos han enseñado en pseudocódigo, eh, en C, C, en Java. Lo que nos estamos olvidando acá es de cambiar este mensaje que es fijo. Por el que es del parámetro. Bien. Ahora. Cómo quedaría el programa sería monedas de 25 igual a get int Cuántas monedas de 25. Deberíamos cambiar todo Fíjense, cambiamos int input por get int. Yo ya lo tengo a esto hecho, de manera que lo voy a copiar y simplemente lo vamos a pegar. Y ahora, y ahora deberíamos poder ejecutar el programa. Cuántas monedas de 25? Le damos a enter. Nos dice el mensaje: ponemos una. ¿Cuántas monedas de 50? Vamos a poner 0. Fíjense en que cero pasa. ¿Cuántas monedas de 1? Una. ¿De 2? Acá nada. Fíjense en cómo nos va controlando. Bien. 18, 25 Correcto, porque falta la de 0,50. Muy buena la idea de tener una función para ingresar enteros. Ahora demos un paso más. En cada programa que hagamos, vamos a tener la necesidad de ingresar enteros. O sea que en cada programa que hagamos, vamos a tener que escribir, en realidad no vamos a escribir, vamos a copiar y pegar esta función getint. Hay una manera de reutilizar el código. Para eso es que vamos a agregar en el proyecto vamos a agregar una porción de código que se va a llamar utilitarios. ¿Por qué? Porque ahí voy a meter todos los métodos, las funciones que yo necesite en este y en otros programas. Me voy a copiar esto lo corto y lo pongo en utilitarios lo grabo ¿cómo va a funcionar mi programa ahora? acá le voy a decir que desde, desde utilitarios import todo esta manera de importar los va a incorporar a esos pedazos de programa, a esas funciones, las va a incorporar en este programa con el mismo nombre. O sea, lo que en utilitario se llama getInt, acá después de haberlo incorporado, también va a funcionar. Probemos. Fíjense en cómo sigue funcionando. Bien. Espero que les sirva. ¿Qué hemos visto? Cómo ingresar por teclado y convertir una cadena de texto a un número. Cómo hacerlo para varios. Hemos aprendido esto de de que no, no nos pasemos de la línea 72. Y además agregamos el tema de controlar las excepciones, utilizar una función en este caso, y además ponerla como un módulo que importamos en el, nuestros programas. Espero que les sirva.